Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy tenemos otro videojuego latinoamericano, otro demo para probar. Y es el de este videojuego Point and Click en 2D. Muy llamativo eh, por su eh, sinopsis. Eh, se llama Surviving the Humans. Eh, y es un videojuego desarrollado por la desarrolladora argentina uh, Surprised. Monkey Studio. Estos chicos eh, creo que desarrollan videojuegos en Real Engine 5. Eh, no sé cuánto tiempo llevan de experiencia en este desarrollo de videojuegos. Hasta ahora los estoy explorando. Desconocía a esta desa desarrolladora. Pero me llamó mucho la atención el videojuego. Eh, realmente está muy interesante y vamos obviamente a probarlo. Porque para esto, de eso se trata este espacio, ¿no? Eh, veamos aquí un poquito los créditos, ¿no? Acá dice Surviving the Humans ha sido creado por.. What? ¿Por qué se me saltó tan rápido la.? Los créditos. Ok, si yo le doy créditos me lleva. Bueno, toda esta gente está implicada en el desarrollo de este juego. Uh, aquí está Federico Garazo es el director y volvemos otra vez, tenemos que volver a ver esto porque no lo podemos saltar, creo que son los créditos automáticos pero bueno, miren todo este equipazo detrás de este juego o detrás de este estudio también, ¿no? Eh, son, son bastantes personas entonces, bueno eh, un gran saludo para ellos y vamos a leer un poquito un poquito la sinopsis y ya, empezamos a buscar la muerte es solo el comienzo de esta aventura. El juego es un juego de aventura de apuntar y hacer clic en dos dedos, o sea, un point and click. Y está basado en la historia de Cooper, un zombie que se despierta en los años 80. Aquí somos el zombie. Tengan en cuenta eso, sin recordar nada de su pasado. Y de la nada tiene que descubrir qué es ser un zombie. <risa> tiene hasta como un poquito de filosofía. Zombiesca, claro está. Y darse cuenta de que su vida cambió para siempre. Ahora los humanos son sus enemigos. Y se sabe que los humanos intentan matar a lo desconocido. Y Cooper no es una excepción. Dos facciones se enfrentan por el control de la ciudad. No tenemos ni fuerza física. De hecho, nos resulta difícil mantener a nuestros miembros en su lugar. Pero podemos usar nuestra inteligencia para resolver acertijos y lograr nuestro objetivo, que es sobrevivir a los humanos. Entonces, eh, no sé cuándo va a salir el juego, pero veamos aquí en Steam qué nos dice se plantea lanzar el 2 de enero del 2023 ok bueno me gusta mucho este menú inicial eh, con un estilo de cine no de cine eh, muy no sé como hasta ochentero por allá como ah no por aquí unas gafas 3d incluso pero sí como un estilo ochentero noventero sí como con los póster de las películas ¿no? <risa> Eh, entonces New Game, ¿no? Vamos a darle New Game Hasta ver hasta dónde nos deja probar la demo Yo traje un control Pero pues obviamente como es un point and click No es con control Bueno, a menos que se pueda mover el dedito Este dedito con el, la palanca Pero por el momento no Veo que todo es full mouse Porque el juego además está planteado para PC, Linux y Mac Bueno, aquí vemos efectivamente Aquí está la tumba de Cooper eh, Un poco esto como descuidada, ¿no? Está toda inclinada, toda ahí y fuu, llamen, llamen, llamen a los cazafantasmas porque esto se va a poner bueno, miren. Ahí va a surgir Cooper, al parecer. Dejo de llover. ¿Será que la lluvia tiene algo que ver con el renacimiento de Cooper? Ok, algo se rompió. Tengo que... Ah, no, pensé que tenía que hacer clic para que saliera, pero no, no. Por el momento no tengo que hacer nada hasta el momento. Ahí salió su... Hermosa mano zombiesca Surviving the humans ¿Ok? Comencemos señores Zombies, porque acá no es Humanos versus Zombies como en muchos juegos Aquí es el zombie versus los humanos Pero aquí este zombie sí se parece Como un zombie ¿Qué Okay. ¿qué está pasando? ¿Me enteraron vivo? ¿Me necesito encontrar a, mi, a mi familia y demostrarles dead. que no estoy muerto Uy, Uy difícil Cooper, 1941, Murió en el 73 ¿Cuántos años vivió? Del 41 al 73 Del Forever 41 al 71 serían 30 años Recuerdo ¿Sí? bueno, un fuerte dolor en el pecho al mismo y tiempo también mismo tiempo, recuerdo una inmensa paz, paz. Me, me siento, inmensa paz. siento muy extraño, debo averiguar qué está pasando Este es un cementerio Ajá tengo problemas para caminar, no puedo sentir mis piernas. Bueno, ok, ok. Entendamos que Cooper re renace en los años 80. Bueno, revive, no renace. Revive en los años 80. Movió en el 73, lleva unos 7 años muerto. Y plantea buscar a su familia para decirles que, pues, que no está muerto, ¿no? Pero sí, sí le está el mismo lo dice, no siente sus piernas, sigue estado, estando en estado de zombie, ¿no? Como es un point and click, pues hay que, bueno, primero tenemos aquí la opción de inventario, ese sí lo podemos sacar con el botón I, y solo lo único que tenemos es una mano, ¿cómo la hacemos? ¿Si la colocamos? Ok, no, no. Por el momento no podemos hacer nada con esa mano, no entiendo incluso por qué tiene una mano, si ahí yo le veo las dos... Bueno, hagámoslo caminar. Claro, camina como un zombie. Eh, podría y debería ser como un zombie cuando... Ca ah, mire, una botella de whisky. Venga, primero agarre la botella de whisky. ¿Pero qué le pide? ¿Cómo, cómo? ¿Hay que hablar con ella? ¿Hablar con la botella de whisky? A ver. No creo que eso pueda responderme. Ah, ok, son como opciones. Pues entonces sería examinarla, cogerla, o sea, tomarla, ...o hacer nada. Examinemos la primera. A relative, a Parece que whiskey. alguien dejó una botella de whisky a un familiar... ...que no alcanzamos a ver el nombre. Es P. Punto, P punto algo. Entonces, llevemos la botella de whisky. No creo que en el fondo esa botella esconda alguna verdad... ...pero no la podemos recoger. Me gustaría recogerla. Bueno, pues... ...si no hay nada que hacer con ella, pues sigamos. ¿Qué más hay para interactuar por acá? A ver... Cruces, cruces, todos cruces. ¿Hacia allá hay que hacer algo? Ah, sí. El cementerio es grandote. Por acá hay algo. Una tumba extraña. A ver. Eh, ¿Hablar? No creo que nos hable. Examinémosla. Tiene una a estatua tiempo. de una mujer durmiendo encima. Sí, es verdad. ¿Qué podemos hacer? ¿Tomarla? No creo que sea respetuoso violar una tumba. <risa> bueno, ok, tienes razón. Esto, bueno, ¿qué más? Por acá, por acá, otra tumba. Por acá. Pero no, no sale. Ah, sí, aquí sale como examinar. Nicolás. Nicolás. Solo el penitente pasará. Si está leyendo esto, claro recuerda arrodillarte ante Dios. Dios. Ok. Eh, bueno, por el momento. No se puede caminar más hacia allá, ¿cierto? Sí. ¿Él puede seguir? Sí. ¡Ah! ¡Uy, pucha! ¿Qué ¿Qué este? Este. La lluvia cae sobre la tierra. La medianoche está cerca. La está cerca. Las criaturas se arrastran en busca de sangre. Usted un sigues de pie con los pies helados, intentas correr, intentas gritar, pero ya no verás la luz del sol debido al trance maligno de la que te aplastará con su y ¿Y este Buenas noches, por favor, no me hagan nada. estoy de paso. <ríe> Buenas noches, chicos. no me tengas miedo. Ese es otro muerto. Permítame presentarme, mi nombre myself. es Vincent Y soy uno de los miembros más antiguos mi es de este Vince cementerio Y me parece es otro zombie como nosotros Solo que seré más conservado Estoy en de a, a los recién nacidos por aquí, aquí. Escoltar a los recién Creo que mi lápida lo dejó bastante claro nombre Mi nombre es Cooper. es Cooper, un placer conocerte Déjame felicitarte, Cooper Estás muerto ¿Por qué me dices eso? Porque en caso de que no lo hayan notado, eres un zombie, un putrefacto, un muerto viviente, un devorador de cerebros, etc. Bueno, la parte devorador de cerebros sí me asusta. ¿Qué demonios le pasa a mi cuerpo? Se le cae un paso en mano. Uy, se desbarató totalmente. Unos momentos después, ayúdame, señor. ¿Cómo es posible que pueda seguir hablando desde el piso? Ay, ya se dio cuenta que son Relájate, necesito que te calmes. Esto que estás viviendo es completamente normal. puedes volver a rearmarte dentro de poco, pero primero déjame mostrarte un vistazo de este oscuro mundo nuestro. Lo sé, lo sé. Muchas preguntas por responder. Empecemos por el principio. Hay algunas cosas que debes entender de ahora en adelante. Eres un zombi por supuesto. Estás muerto. Tu cuerpo ha cambiado por completo y no sentirás un solo latido. En tu pecho. Es Como la pubertad, pero sin que le late el corazón. Significa que nunca podré volver a ver a mi familia. El mundo que conocías ya no existe. Todas las personas que más te importaban se han ido, pero como que se han ido murió en el 73, en el 80 bueno, nacido. Revivió, perdón. Tampoco es que muchos estén muertos, ¿no? se pues han pasado... A ver, tenemos tres preguntas para hacerle. ¿Tienes familiares vivos? Necesito salir en una casa porque no levantamos de nuestras tumbas. Comencemos por esa. Hey, Vincent, ¿por qué ya no nos despertamos de nuestras tumbas? Ah. Bueno, eso es algo que nadie, es nadie, sabe, algo con nadie sabe con certeza. Muchas teorías. Muchas, muchas. muchas. Algunos creen que esto fue obra de un arma de bioquímica. bioquímica. interesante. Others, Otros, que es una es maldición, y hasta algunos creen que fuimos And elegidos por Dios. Okay. Para llevar a cabo su obra divina en esta tierra. Mm. Por razones que no entendemos, nos levantamos en nuestras tumbas cada noche. solo es cada noche no pueden estar Algunos para alimentar, ciertos para no sentirse atrapados en sus criptas o caos y poder hablar con alguien. O sea, pues como para escapar del encierro, ¿no? Somos un grupo solitario. La noche es tu mejor amiga, mejor amiga ahora. ahora Nunca lo olvides ¿No Ok ¿Y ahora qué puedo hacer? Ya no le puedo preguntar más cosas así ¿Tienes familiares vivos? Tell me ¿Tienes familia? And ¿Viva y respirando? Solo una bis, bis bisnieta Puede estar que este señor, si se murió hace mucho Lo he visto pasar cerca del cementerio Pero solo lo observo de lejos me, Créame, es mejor así bueno, otra pregunta para el viejo. Necesito salir e irme a casa. Los pocos que lo intentaron murieron en manos de su familia o lograron asustarlos. Pues claro, es que si lo ven a uno, salir de una tumba y irse y los hicieron abandonar a la ciudad, eso no es algo que recomendaría. Los humanos nos ven como monstruos. No quieren muertos. En parte, no puedo culparlos se dispararán a la vista y morirás inmediatamente. Por eso elegimos vagar por la noche. Arropados por la oscuridad y preferiblemente aquí en el cementerio. Ya sabes, por seguridad. Con el tiempo hemos sido capaces de construir un ecosistema donde podemos coexistir. Basada en aterrorizar, decapitar, desmembrar y tomar algunos orvos de sangre. Okay. No me mires así, no, no, es apruebe, no es algo que apruebe. Pero nos permite mantener firmes no hasta el diario. Siempre hay algún pobre bastardo que quiere ser un héroe y se lanza una cruzada para acabar, para acabar las abominaciones en el cementerio de una vez por todas. O okay, que hay gente que se ha metido al cementerio a acabar con ellos. ¿Y qué vemos hacer en tales escenarios? Pero déjame decirte que esas tonterías ya dejaron de quitarme el sueño hace muchos años, Cooper. Ago, young Cooper. Anyway, de todos modos, well, no dudes en inquire, consultarme lo que creas necesario. Come on, Vamos, kid, chico, déjame ayudarte con eso. That. Unos momentos después. Gracias. ¿Qué año es? 1985. Ok. It's been ha pasado bastante tiempo desde tu muerte. So Toma este periódico, podría hacerte utilidad. Okay. no es el 80, es el 85. Preguntémosle si cobren cerebros humanos. A ver, vamos a ver qué nos dice. No, no demasiado lento para hacer eso ahora. demasiado lento para hacer eso ahora. Además, el pueblo sabe de nosotros y tales prácticas se han vuelto muy seguras. Ah, ok, o sea que ya saben de los zombies y los... Pues, normalmente me alimento de animales pequeños cerca del cementerio. Solo ten cuidado con comer carne humana. Desatará un hambre frenética que no te dejará pensar con claridad. que okay, es peligroso comer. Y ya no se harás conmigo a comer carne humana. También pierdes partes de tu cuerpo. Sufres de estos desmembramientos desmem desmem ocasionalmente. Okay, aprendí a controlarlo ahora. Si sí, ya no se le ve no. como igual que él. Tiene sus ventajas. Aprenderás con el tiempo. Y voy a salir de este cementerio. Bueno, me temo, me me temo que, no que no será tan fácil. Primero debería hablar con el general. Ok, hay alguien que. Él está a cargo de la seguridad de esta necrópolis. Él decide quién entra y quién sale. Interesante. Él se encarga de los monstruos de ahí afuera, o sea, de los humanos. ¿no? Probablemente... Ah, no, mentira, lo encontrarás en su cripta ubicada en, en, en el centro del cementerio. Cuando se refiere a los monstruos allá afuera, ¿se refiere a los humanos? ¿O los monstruos ahí afuera se refiere a los monstruos del cementerio que han decidido salir? ¿no? En el inventario recibimos, curiosamente, el periódico de este men, pero uh, no se puede La ni ver. Que It's a damp, but Así has que por el momento cerremos el, el inventario. Y vámonos, veamos, por ejemplo, una, esto es una botella de sangre. ¿La podemos tomar? Vincent me take his no, no me dejará. Examinémosla. Sí, es de sangre. Hierro. Dice que huele hierro. ¿Qué más podemos por acá revisar? Una tumba. Veamos qué dice esta Media tumba. Mateo confundió el agua de los, agua de los pinceles de con, el con el café. Eso me suena más como a, a, a, a que a un dev le pasó eso. A un, dev, de, de, a un desarrollador de este videojuego oh. le pasó eso. <risa> bueno, efectivamente está la puerta, pero nos dicen que tenemos que ir al centro. Por acá hay un hueco, así que tengamos mucho cuidado. Por acá me salió ahorita algo de árbol de la muerte. O árbol muerto. un árbol muy viejo, parece muerto y seco. And bueno, como todos los miembros de este like cementerio. Sí. ¿Y esto es un hueco? ¿O qué es esto? Branch, una rama. Eh, la podemos agarrar, ¿no? Esto parece más que capaz de pinchar los muertos. Recojámosla, ¿no? Puede servirnos. Keep this, Mejor guardo esto, por case. si acaso. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Intentamos salir? ¿O...? ¿Qué pasó? ¿Nos caímos al hueco? Ah, no. Llegamos a la puerta. Bench. Bench, perdón. ¿Esto que es? Una silla, ¿no? Ahora no es no momento de descansar. Wrestling. Ok, miremos la bici. Bicycle. A ver, examinar. Esto, Esto definitivamente pace, acelera mi ritmo, pero tengo de miedo de que, que mis piernas le salgan volando. Okay, tienes razón. Yo también lo pensaría muy bien. Por acá hay unas plantas. Veamos. Parece que hace tiempo like que nos se cuidan las pobres plantas. ¿Será que nos podemos llevar alguna? Ahí tenemos... I don't know about no sé nada de jardinería, ok, no. No podemos llevarnos. A ver, lleguemos a la puerta. No, no podemos salir. Ajá, the cerrado con candado. Ok, okay. Can entonces sí, salir. obligatoriamente nos toca ir a donde el señor general. Sino que. ¡Wow, wow! Esto tiene más espacio. Eh. Okay. ¿Equipamiento de qué? ¿De limpieza? Las las, palas con las que no se... Ah, no. Eh, herramientas de excavación. Son. A ver si podemos llevarnos algo de no, no nos deja. Pila de madera. Pila de troncos colocados. colocados. ¿Podemos llevarnos algo? No necesitamos, no necesitamos leña. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Golpeamos en la puerta? ¿Qué tal nos pase algo? Intentemos. Parece que no hay nadie. Entonces, ¿por qué no podemos entrar? Pues golpeemos, ¿no? Está ah, está cerrada. Ok. Ok. Vámonos de nuevo al cementerio. Listo. Entonces, sigamos, ¿no? Para allá. Ah, este debe ser el general, ¿sí? Bueno, una, una, cuer una puerta y una cripta. Dice, está cerrada, pero, pero se escuchan movimientos en el interior, ¿ok? ok Veamos otra, esta es otra, veamos esta, está bastante oscuro por dentro, supongo de que no todos nos estamos levantando en nuestras tumbas, se escucha hasta el eco, ¿no? El... Y este debe ser, ah no, gangster no es un general, es un gangster hablemos con este tipo a ver qué, oye, ¿cómo te va? No es asunto tuyo, uy, está bien, claramente no es un competidor para ningún premio de simpatía, bueno. El tipo no quiere hablar. No, no, por no, Otra, otra puerta. Veamos. La Esta puerta tiene muchos rayones en, en la cerradura. Supongo, Supongo que ha audio y, y cerró muchas veces, veces en el último tiempo. La inscripción dice, la inscripción dice aquí ya sé, William, señor. Podemos entrar. Ah, no, está cerrado por dentro. por dentro. Okay. Acá hay una cripta a la que sí si podemos entrar. ¿Qué hacemos? Pues es al igual como que es la única a la que podemos entrar. Vamos, entremos. Este es el general. ¡Uy, oh, ese general! Está bien loco. Está bien tremendo. Mire, sí, sí, está un poquito podridito. Pues a ver, veamos primero las cosas que él tiene por acá. Este póster me llama la atención que dice como... No humanos, ¿no? Ah, ah, vecino friendly. amistoso. Sí. Los salvajes. salvajes. No tienen los amor. No tienen honor. ¿Qué más? Lo, lo, o sea, aquí los humanos son los salvajes. Un cofre, veamos. Podemos verlo. Me pregunto qué podría ser tan valioso para que este fanático lo encerrara con tanta fuerza. Ok. No toques eso. That. Ok. No lo tocaré. No lo tocaré. Ve um, la calavera. Soy la calavera, calavera de muñeca invencible. Jaja, ja, clásico. <risa> clásico. Pero no la puedo tomar, ¿cierto? No, with no puede. Me. Eh, Un mapa. Aquí hay un mapa. Veamos. No, bueno, no soy experto, experto pero, pero esto parece este un plan un muy elaborado, para, elaborado plan para atacar la ciudad. La ciudad? It says, a bush un arbusto for a rush. para correr, calla, si sabes a lo que me refiero. I mean. Yo me I encargo de la estrategia, hijo. Strategy, ok, al parecer sí de verdad planean cómo atacar la ciudad, ¿los zombies. Un rifle, veamos este rifle aquí. Lo podemos ver. Esta arma real. real? No toques eso, no ¿ok? señor no quiere que toquemos that. nada. Bueno, pues hablemos con él. A ver. Bienvenido, recluta. ¿Qué haces aquí? No deberías estar protegiendo nuestro frente de batalla. Hi, I'm not a no soy un recluta. Acabo de salir de mi tumba. Vincent me Vincent dijo que hablara contigo you, para so poder salir del cementerio. Salir del cementerio? Huh. ¿Qué, ¿Qué les es que es que pasa neojitos y sus demandas? ¿Creen que pueden llevarse todos por delante? No, señor. Solo quería... Déjame decirte algo hijo, mi nombre es Mayor General Sir George, y no soporto los desertores, charlatanes, estafadores, cobardes, paternizadores, germánicos, austrohúngaros, otomanos, búlgaros y pescadores. Tiene buen humor, interesante. Me gusta. Dime, ¿Te consideras uno de esos? <ríe> No recibirá una sentencia de guerra en este momento. No podemos permitirnos más bajas en nuestra línea. Ok, entonces... Así que hablaste con el coronel Vincent. Me alegro. Ahora, ¿qué es tan importante para dejar tu puesto. Ah, ok. Vincent es un coronel. Interesante. Hagámonos pasar por un militar a ver qué pasa. Sir, señor, quiero salir del cementerio infiltrable en terreno enemigo, señor. ¿Cómo puedo lograr ¿cómo esto? Puedo lograr La puerta esto? está cerrada. <risa> Admiro tu coraje, pero esa valla es lo único que nos separa del enemigo y créeme, en hace no tenemos los números en nuestra infantería para hacer un ataque disuasorio. De Tienes que estar un paso adelante y jugar bien tus cartas para ganar esta guerra. Somos el ejército Z y vamos a tomar el control de esta ciudad. Señor, ¿podrías empeñar algún papel en este valiente ejército? Yo me encargo de la estrategia, hijo. Por ejemplo, trabajar detrás de las líneas enemigas y eliminar algunos de sus generales o sargentos, eso habilitaría su unidad, ¿no cree? Pero me parece buena idea, espero que el resto del equipo tenga la misma iniciativa que tú. Jaja, ah, ¿crees que será tan fácil? No puedo entrar en territorio enemigo, simplemente así te eliminarán. Colgarán tu cuerpo a la vista de todos y te arrojarán cosas. No conocen la misericordia. Primero deben conocer el territorio del enemigo para que mis subordinados puedan dejarlo salir. Sargento, nadie Sargento. entra Nobody o sale del cementerio sin una buena razón, entiendes? ¿entiendes? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Entendido, Comandante, Comandante, entendido, cuente conmigo. ¿Alguien más habló? Pero necesito, Pero necesito que me traigas algunos botines de guerra. De lo contrario, ordenaré a mis soldados que te destrocen como una quinceañera. Y también odio los chopos. Quiero que me traigas un cerebro humano fresco como prueba de tu progreso. Ah, pues madre, pero la idea no es matar gente, ¿no? A pesar de que ellos nos quieren matar a nosotros. Ahora, a través de este acto, te haciendo a cadete. Y ve lo que puedas, neófito. ¿Cómo conseguiremos un cerebro humano fresco? Ah, sí, hay una sola forma. Un cadáver que acaba, acaba, acabarán de de meter al cementerio, ¿no? Ah, o el gánster. El gánster podría tener algún tipo de respuesta. ¿Ya no está? ¿Ya no está el gánster? Ah, miren el gánster. Aquí está. Hongos, ¿para qué son? Qué hongo tan, tan extraño, washer. me parece un mal viaje. <ríe> ¿Lo podemos tomar? Oh, ¿Sí? sweet. Lo agarró. Ok, nos pueden servir más adelante para algo. Eh, aquí está el gánster, hablemos con él, de pronto nos de una... ahora sí nos ayude. Hello again. I don't think de un estilo como al Capón. No, Hola de nuevo, sé no que, sí que no nos conocemos, pero necesito pasar no. y salir. No, vamos por favor. No saldrás hasta que tengas un mapa, ¿ok? Por favor. No. Oh, super, por favor. No. Por favor, conduce. De leche encima. No, ahora sal de mi vista o te abriré la cabeza en dos. Vamos, por favor, ya no quiero seguir insistiendo, prefiero mantener la cabeza cerrada, ok, sí. ¿Qué podemos hacer? ¿All Rake? Right? ¿Qué es esto? ¿All Rake? Right? ¿Alguien, Alguien dejó puede tras este, este rastrillo. rastrillo. Ok, ¿no lo podemos llevar? <risa> no, no, no lo podemos llevar. Dice que un mapa, o sea que tenemos que robar el mapa al... al... ¿A Don General? No, no creo. I wonder. If I push Por fin, this statue, encontré esta estatua. Encontré esta curiosa estatua y no me había fijado que estaba en toda la esquina del mapa. Y al parecer la puedo mover o empujar. Nah, that would be very unrealistic. Ay, no, pensé que sí se podía empujar. Ok, no, no se puede empujar, yo pensé que se podía empujar. Y aquí está la tierra de la y vergüenza y el desayuno. Ok, hay, hay como hay muchos lugares o cosas que hay que detallar porque en verdad hay, hay muchas cosas para, para atender. Hay muchas cositas que uno a veces como que ignora y, y digamos debe como tocar bien para darse cuenta que de pronto puede haber algún texto o algo que nos dé más información. Y a veces ignoramos eso. Ok, al parecer hay piedras que yo no había, no me había fijado que estaban aquí en esta zona del suelo y las puedo recoger. Stone. Pero pueden servir, ¿no? Esto handy. puede ser útil uno nunca sabe, ok. Por acá incluso hay otra roca. Miren, más piedras para recoger. Better keep this, just in case. Es que es difícil, no, no, ignoraba que realmente esas piedras fueron para recoger. Las voy a agrupar en una pila de piedras. Ok, creo una, una pila. Pila de piedras, ¿para qué me serviría una pila de piedras? Ay, miren, acá hay una ventana. Ah, por aquí yeah, it's too dark to see inside. No importa, I'd love to come in and make myself comfortable, but it's locked. I can't use that no, there. No puede. Um... What am I trying to achieve here? These things just don't go. That doesn't make any What sense. What am I trying to achieve here? These just make what am trying to achieve here. these things just that don't doesn't go. make any sense that doesn't make any sense That doesn't make any sense. ok acabo de unir las manos con las piedras y ahora formó una mano con piedras que no, sigo sin entender para qué sirven What am I trying to achieve here These things just don't go What am I trying to achieve here these things just don't go. that doesn't make any sense What am I trying to achieve here? Pero no entiendo qué más debo hacer con esa mano con piedras. O con quién debo interactuar. Bueno, les comento que de verdad estaba súper atascado y lo único que me quedó fue ver un demo, otro demo, otra demostración que hicieron los mismos chicos del desarrollo de este juego. Y lo único que vi era que uno podía apuntar a otros objetos, como por ejemplo esto usando la mano con las piedras. Como al, al, al, a, a la tumba de este man para distraerlo. ¿Si ¿Sí ven? Miren, la mano empieza a disparar las piedras. Y este man... Pues piensa que están atacando. Empezó un nuevo bombardeo nocturno. Esos malditos aviones gota. Cuerpo a tierra, hijo. Claro, porque es que en él, él, él fue como un general. Cuerpo a tierra. Y ahí es cuando tomo, this, okay you, cuando tomo el, el mapa. Ahora con el mapa, pues ya... Uf. Podemos irnos hasta donde el doctor... El doctor... El gánster. A veces siento que, que tengo dificultades para que me respondan los... Los estos de caminar. ¿Sí me entienden? Como que tengo dificultades para que me respondan. Porque me sale un icono, me sale otro. Es uno como que queda perdido, ¿no? Usted ya tengo ya el, el mapa, mapa. Estoy, listo estoy listo para la aventura. Este mapa, este mapa es me resulta familiar, familiar, pero, pero oye, ya hey, puede salir. Vuelvo a mi puesto. A a mi ¡Ah! Nos podemos ir usando los arbustos. Esa es... O sea, los arbustos son para... Camine, hombre. ¿Eh? Claro, los arbustos son para... Para escapar. ¡Oh, ¡Wow! A ver. Hidrante. Veamos. No, híbrano. que incendio. No I creo que Harbazo no sea presente en caso de incendio. Caso de fuego, ¿Qué más? ¿Podemos llevarnos algo? A no puedo abrirlo sin ninguna herramienta. Ok, o sea, puedo usar, por ejemplo, yo qué sé. ¿Esto? No puedo usar that there. No y la mano no creo que tenga tanta fuerza como para usarse herramientas cierto hmm. no What if... nah, I think this first. bueno qué más hay por acá que podamos recoger porque ya me di cuenta que hasta las piedras se pueden recoger entonces uno tiene que estar como pendiente de eso. bueno vamos a la cabina hay un un libro de de teléfono entonces pues, pues vamos a, a agarrarlo. Pero pues, en momento no tengo a nadie que buscar. ¿Y el teléfono lo podemos usar? Funciona con monedas, así que a futuro necesitaremos una moneda. Ok, necesitamos dos cosas: alguien y una moneda. Eh, señal de tráfico. It si says watch Zombie crossing. Nah, es broma. ¿Se puede hacer algo con ella? I can't grab that. Bueno, ¿qué más? Am eh, carro amarillo. Yo me solía a llevarme viajes todos los meses en uno de esos. ¿Podemos tomarlo o hacerlo? No algo? tengo no las, llaves. las llaves. Este, el azul. can answer me. Parece que no se ha no movido en bastante tiempo. ¿Ok? ¿Sí? Y podemos tomar algo de no ahí. tengo no las, las llaves. Cars. Bueno, ¿hacia dónde podemos irnos hacia allá? ¿Y también hacia allá? No, sé, ya como que... No hay forma de irnos No, no hay forma No hay forma de irnos hacia allá No veo, o sea que todo tenemos que irnos hacia acá Wow Ah, podemos elegir hacia dónde queremos ir Aquí es donde estamos, Street outside. Estamos aquí, ¿no? ahora el otro lado donde podemos movernos sería las zonas iluminadas son como zonas que podemos visitar cierto ay no volvimos al mismo lugar no A ver no aquí no podemos viajar aquí tampoco nos dejan como que obligatoriamente esto que era hasta acá, sí, obligatoriamente. Dice, esto es como una carnicería. Sí, eh, tiene precios de, de carnicería y horarios de apertura. No puedo no agarrar eso. ¿Qué más por acá? Otra señal. All kinds of cuts of meat. Todo tipo de cortes There's de an carne. También hay un cerebro animal. Interesante. <risa> no es Es posible. posible. Ok, no me puedo llevar eso. ¿Qué más podemos ver? La puerta. ¿Será que podemos entrar? ¿Qué tal si alguien malo el que esté por ahí y nos quiera cortar a pedacillos? Pero no hay nada más fuera. Pero, ¿verdad? ¿Qué se me salió? ¿verdad? Ah, que puedo irme más hacia allá. No, entremos. intentemos entrar a ver. el frente está iluminado pero el interior está bastante oscuro. ¿Entramos? Está totalmente cerrado. No creo que pueda entrar, entrar por aquí. aquí. Debe haber otra, otra, otra entrada otra entrada vamos a ver si por acá ok un graffiti realmente really nunca puede cifrar lo que dice ok esto acá hay como bueno esto no se puede usar basura aquí okay, hay unas como no sé como unos papeles dice no freeze no, no bist, traiga su heladera a nuestro servicio que hará como no ¿Puedo llevar eso? Oh. A ver, por favor, que nada se me quede en el suelo porque donde algo se quede, ahí quedo. ¿Otro panfleto? ¿Este es otro o es el mismo? Dice, compramos tu sangre a buen precio. Si no usas drogas, pagamos el doble. Clínica y morgue de la ciudad. Anuncio espeluznante. ¿Qué tal? Esto, bueno, entonces, no sé. No puedo ir a esa ubicación. Ah, bueno, miren, la puerta trasera de, de la carnicería. Una ventilación. vamos. las paletas ya no se, se hacen afiladas. ¿Podemos tomarlas? No creo porque nos gustaríamos. Ah, pero espera, ¿y si usamos la rama? Sí. Oh, yeah. Las arreglaré para detenerlo con esta rama. El carnicero no estará contento en la mañana. I managed to stop it with this branch. Pero she won't be happy next morning. Pero y qué, que tenemos por haberlo detenido. <laughs> It's not even possible. ¿Bueno, a mano podemos hacer algo? That's it. Get inside ah, and open okay. this door. Maybe if I see my hand, I can guide her to open the door. Okay, paramos el ventilador y como ya no hay nada que corte nada, pues usamos metimos la mano para que esa mano Entra y nos abra desde esta parte Oiga, les digo que el juego está muy, muy interesante Me gusta el estilo gráfico que usaron Un poco más rústico los dibujos, ¿no? Siento yo Entonces me gusta este estilo Aparte que le da como una temática No sé, es que no es oscura porque incluso todo está muy bonito Y todos los entornos, ¿no? Pero sí obviamente genera un ambiente de, de una ciudad sola de, de que sí está pasando algo, aparte, incluso el, el sonido, el, el, o sea, en el juego no hay, por lo menos en esta parte que he jugado, no hay nada de musicalización. Los únicos sonidos que se escuchan son los de como más tipo ambiente: perros, autos, eh, los sonidos que hacen de pronto algunas cosas con las que interactuamos, de resto no más. Entonces le da una aura de verdad y una ciudad a parecer como solitaria, acosada supuestamente por los zombies. Entonces veamos, vamos a ver si podemos. Dark, ver ok, vamos a guiarla. Dice: controles. WSD para movernos, espacio barra espaciadora para saltar y control para crunch. Okay. Jump, jump, that way nobody can catch you. Por acá es Uy, siento que los controles de la mano sí están un poquito como complicados, no? No los siento como... como cómodos. Uy, por ejemplo ahí mi mano se quedó. Ahí no, ahí no sale, de ahí no sale. Okay. Mi, mano, mi mano se quedó atrapada lo siento amigos mi mano se ha quedado atrapada pero aquí no hay forma de saltar más, le más alto no hay forma ¿Cómo se supone que ellos ah ok ok lo que ellos quieren es que yo haga esto ajá, y ahora exit, esa es la puerta yo no veo nada, está también muy oscuro siento yo ya, ya ahí es ¿qué? ahora la mano exit, no dice que ese sea el exit o será al revés no no, puede sí, por vez. Señora mano, por favor, no. No, no, no. No. No. no. esto no me va a dejar aquí. Ay, por fin. This oh, is be tricky. Aquí tengo que pasar por debajo porque estos son cuchillos. Y aquí qué. Uy, no. Es... ¡Oh! No, este, este, esta parte interactuar. Es una rana. ¿Qué es esto? ¿Una rana y qué? Ay, por fin. Por fin. Ay, sí. the a ver, ¿ahora qué hay que hacer acá? Encenderlos todos, ¿no? ¿Cuáles? A ver, amarillos, no. Morados, no. O sea, hay que encender que solo los colores que aparecen acá. Let's get this. What? Down. ¿Qué dice? Let's try this. Con eso prendo la luz de afuera. Let's get this down. No, con esta piedra enciendo. No está enciendo al exterior? Let's try this. Mm, the thermals are overloaded. I must use only the necessary ones to turn on the It seems that didn't work. Ver, si apago todas y después enciendo la otra. It seems that didn't work. Let's get this down. Work. A ver, esta luz que enciende Let's nada. This. Let's get Entonces this esta, down. Esta vez esta vez tener algo algo algo de en el control. Esta apaga esta luz bueno Esta apaga esta luz. Let's get this y esta down. apaga como la, bueno, no sé, como el acceso a la puerta, entonces, esta se dejaría abierta, esta se sube. Vamos oh. no, a probar esto. que ver, encendemos esto. Apagamos esto. Apagamos esto. Apagamos esto. Oh. seems that didn't work Apagamos let's get esta. this down Apagamos esta Apagamos esta Subimos esta Encendemos esta It seems that didn't work Let's try this Let's get this down Let's try this Ah, era solo dejar encendida esa. Uy. Uy, no les digo que esos acertijos si sí están complicados, pero ojo, no estoy diciendo que estén mal. Están muy buenos, pero la verdad he bregado bastante. Pero ojo, es un juego retador. De, de, o sea, algo debe buscarse en un point and click para que sea esto atrayente y retador. Bueno, ahora tenemos... Tenemos las llaves, así que podemos abrir, abrir esta parte, ¿no? It's totally closed. Ya, si pues podemos entrar. ¡Uy, joder, pucha! La carnicería tiene muchas cosas. Tenemos que detallar con mucho cuidado lo que haya, porque si no... Para aquí es donde estuvimos, ¿no? Saltando todo esto. Puede ver que, que esto está ha estado hoy por más de una temporada. ¿Podemos tomarlo? ¿Sí? Acá hay algo. La puerta del congelador. No hay nada más que. Inter ah, sí, para acá, la caja registrada. Ahora sí podemos interactuar con ella. Pero unas pocas monedas, bueno, no hay otra manera de ganarse la vida. Yo creo que podemos tomar esas monedas para después usarlas con el teléfono, ¿no? Ah, sí, las acabamos de agarrar. Pero no tenemos esto de un número a quien llamar, ¿no? Por acá, a ver qué más me sale, George. No, nada. Nada, vamos al cuarto de refrigeración. Sí, sí, sí, entremos. si encontramos en el cuarto Uy, ¿esto qué es? ¿Un gremlin? Alguien no stay here up. It turns daylight, ¡Ah, madre! Nos estamos encerrados. Dice que si se hace día, lo descubrirán. Claro. A ver, carne. ¿Puedo moverlo. ¿O qué es lo que hizo? La podemos oh, ¿Eso es un cerebro? ¿Eso es un cerebro? Cerebro de vaca, claro está. They might mistake this brain for es un, a cerebro el de un humano, bueno sí, es verdad. may come in handy. You never know. Además, es una forma de salir, ¿no? Más ir por acá, luz. ¿Qué podemos hacer con Bright esa? and warm light. brillante y cálida. I better leave Pero, this sí. be. Y por acá que yo puedo interactuar. Hielo, like a popsicle una paleta de nada, la, en la nada. ¿Lo puedo tomar? Puede ser un sí, ¿Qué más hay por acá que pueda usar? Temperatura, sería, sería subir la temperatura. If an ¿Sería una ventaja, of dead, ventaja de that estar muerto es que no tengo cold. frío. Bueno, sí. Pero aún así podemos subir la temperatura, ¿no? Dice que no podemos. ¿Y esto? ¿Tú qué es? Equipo de algo. An un de refrigeración antiguo. Hace mucho ruido. ¿Y qué puedo hacer con él? lo ¿No dejo así. Este... Este este bichito sí me da curiosidad. Esto... Muy, muy interesante, ¿no? Um, Hacer referencias a la cultura pop, bueno, no veo de verdad nada más a lo que pueda. Vamos a intentar abrir entonces la puerta. aquí. Ok, vamos a nuestro inventario. Moneda, cerebro, pedazo de hielo, llaves... A ver, el pedazo de hielo lo podemos usar con la mano. That doesn't make any sense. ¿Podemos usar el hielo para no nada? Lo podemos usar con esta luz caliente. Can't use that ¿Con bueno. bueno, ellas tendrán alguna utilidad aquí en este en este caso? Hijo de madre, es que los los puzos don retadores aquí. What am I trying to achieve here? These things just don't go. Qué puedo usar What am I trying to viento? achieve here? These things just don't go. That no. doesn't make any sense. What am I trying to achieve here? These things just don't go. What am I trying to achieve here? These things just don't go. las maneras no creo que tengan alguna utilidad What I better think this first. Esta cinta no pensé que hay algo más aquí no me faltaba y ¿no? ¿haces por aquí sí? ¿me salió algo? ¿qué es esto? Oiga, oh, camine por acá creo que hay algo. A ver. The rail is rusty This may come in handy. You never know. Ah, mira el trozo de metal. Creo que ahora sí voy a poder abrir la puerta con ese pedazo de riel. Oh? No. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Uno el riel. ¿Uno el riel a mi mano? That doesn't make any sense. What am I trying to achieve here? No, These mi... things just don't go. Las... What am I trying to achieve no, here? No, These things entiendo. just don't go. Ah, ¿será que puedo hacer algo con el, con el sistema de ventilación? ¿A ver? No, tampoco. No. Y con el sistema de... Perdón, sistema de ventilación, no sino con esto. En el esté de temperatura. ¿No? ¿Nada? No can't use that there ¿No me que... Tengo que romper el bicho este que está aquí? No, no creo. ¿Qué si... Uh, I better think this through ¿Qué first? falta, qué falta que yo no me he observado acá y de pronto yo esté aquí ignorando. Algo tiene que ver esta luz calidad que que sale acá. light. I better leave this be. ¿Será que podemos calentar el, el coso este con esa luz? I'm gonna put this sí. Here. Ahí lo calentamos. ¿Pero ¿y qué? Bright and warm light. No entiendo el objetivo entonces de dejar el, el riel de metal ahí. Eso es el hielo. Ah, ok, ok. Era eso. ir haciendo que se derrita el hielo. Pero, ¿y qué? ¿Eso cae acá y qué? ¿De qué me sirve? Tengo que dirigir el, el calor hacia allá, ¿no? Necesito generar otro camino más. ¿Cómo puedo hacer un caminito hacia allá? ¿Qué más falta que yo no haya tocado? Um... Bueno. Es que hay muchos detalles que si uno pasa... O sea, son, a veces son cosas que están juntas unas a otras y uno las pasa por tan alto. Que miren, esto es diferente It's the a esto. Esto se puede agarrar. Sí, oh, es, sweet. Eso era lo que nos faltaba algo. Eh. Dios mío, es que son cosas tan chiquitas que uno pasa por alto y, y le pues, dificultan a uno esto. Entonces sería colocar este tubo. Eso es lo que necesito que el tubo. Ok. Uh -huh. Just wait now. Ah, y en un momento de <fartos> después. Ahí se sí, decisó. Sí, sí. Great. it's already opened. The ice expanded and broke the lock. Yeah, science. Now I have the Ahora brain, tengo el cerebro, y si puedo usarlo, usarlo para a engañar George. a George. Pues vamos. Ah, felicitaciones. Has completado la demo de Sub Surviving the Humans. Pues bueno, amigos, efectivamente este juego esta demo de Surviving the Humans es un como pudieron ver, es un point and click, un point and click con un nivel de dificultad alto, no lo niego. Uh, pero sí, es un juego que vale la pena Creo que a esta gente que le gustan mucho A mí me gustan mucho, pero Yo les digo que sí, tuve unos momentos Oh, que realmente o sea, hay cosas que uno encuentra Fácil Pero los objetos que más se necesitan O las cosas donde hay que interactuar con cierta No sé, como con cierto nivel de de, de, de, o sea, de como de comprensión de todo el entorno son las más difíciles a veces como de encontrar o sea solo alguien que toca cada cosita y se da su tiempo encuentra las cosas que necesita entonces de pronto eso es lo que hay que tener en cuenta cuando juguemos el juego recomendadísimo realmente yo soy fan de los point and click me gustan mucho ojo pero no cualquier point and click hay point and click que son la verdad son, son cosas muy, muy simples como solo darle clic a cosas y buscarlas y coleccionarlas ya No Los penalty click deben tener como eso Como o algo retador o una buena historia Si no tienen alguna de las dos cosas o las dos cosas muy complicado y en este caso este cumple con las dos la verdad La historia es interesante porque queremos saber cómo hace un zombie para de pronto por lo menos convencer a los humanos de que no es peligroso Si es que puede O, o si no huir de ellos y descubrir su, la verdad ¿no? De, de todo, de todo lo que está pasando y de parte pues resolver estos puzzles eh, que sí, de verdad me parecieron muy duros pero admiro realmente todo el trabajo que han hecho y creo que lo único en lo que me quejo es en la mecánica de la mano realmente sentí que con la mano había muchos problemas eh, pero en lo demás está excelente no sé si hay alguna posibilidad de determinar cómo... Por lo general os pueden dar clic. Que yo he jugado. Nunca tienen como un nivel de dificultad. Bueno, algunos sí. Algunos sí. No lo niego. Como de que uno puede escoger nivel de, de dificultad. En este. Más que niveles de dificultad. Podría ser algo así como... Pistas. O ayudas. Que uno pueda como agotar. Uh, o algo así. Por ejemplo. Ahorita este tubo O sea ese tubo estaba ahí les aseguro que yo lo ignoraba por completo porque pensé que era todo parte del, del sistema este de arriba que era como de refrigeración Y ignoré cuando decía hace yo no sé qué y hace otra cosa ahí es cuando me di cuenta que era diferente um, como algo que pudiera ofrecer una pista o que el objeto se iluminara un poquito más cuando pasen por encima de él no sé cómo podría trabajarse esa parte o, o si no, mantener el mismo nivel de dificultad, no tener niveles de dificultad, pero eh, de pronto sí, entonces ofrecer un poquito más iluminación cuando uno pase el dedo sobre un objeto, como un poquito que el borde sea más grueso, y que pueda uno como entender, oiga, esto es parte de una cosa y esto es parte de otra, y no son la misma cosa, no sé si algo así se puede hacer, esto para como que llamar la atención más y como que la persona entienda Oiga, aquí hay que algo con lo que yo puedo interactuar, leer o si es posible recoger De verdad estoy muy contento, Argentina desarrolla juegos maravillosos Están desarrollando juegos maravillosos y han desarrollado juegos maravillosos Son de los que más he jugado en los últimos 3 o 4 meses Porque realmente me llevo sorpresas, mm, grandes sorpresas